Sonido Nancy Plus, sonido Nancy Plus, sonido Nancy Plus. Sonido Nancy Plus. Todos y está bueno para bailar este ritmo tan caliente. Siempre invitado, jamás igualado. DJ Muchas de la Costa, Tercy Plus, siempre imitado jamás igualado. Dicen todos, está bueno para bailar, este ritmo tan caliente, vamos todos a Con gozar Con el sello y la firma, cantela. Vamos todos a bailar. Solo porque ustedes lo tienen esos clientes y amigos. Vamos todos a gozar. Sonito Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, Sonito Nancy Plus. Sabroso le dicen todo, que está bueno para bailar, De ser y por si esto fuera poco, transmitimos bien el Y por si esto fuera poco, y por si esto fuera poco, transmitimos bien el camel. Barrera, Hotmart.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 La colonia San José el Jara Tizapan México. San José, el jaralatizapán, México. Colonia San José, el jaral a San José, el jaral a México. De la colonia. San José el Jaral. atizapan México. Vuela. Póngale sabor a esta cumbia. Maestro Nancy Plus. Póngale sabor a esta cumbia, Maestro Nancy Plus.